El best bourguignon, que significa buey a la borgoña es uno de los platos insignia de la cocina francesa y debe su nombre a dos de estos ingredientes principales, el buey y el vino tinto, que son dos productos emblemáticos de borgoña El plato consiste en cocinar un estofado de buey al vino tinto y aromatizarlo con ajo, cebollas, zanahorias y un bouquet garni. Su cocción es lenta, pero de larga duración. Casi 4 horas de cocción a fuego lento para que la carne quede suave y melosa y con ese aroma a vino tinto característico. Del líquido resultante se le suele agregar un pequeño rux como para darle la consistencia de una salsa. Eh, luego a esto se le puede agregar una guarnición de champiñones, cebollas, zanahorias y en algunos casos hasta se le agregan pastas tipo espaguetis o tacatelis. Dependiendo del gusto de cada chef. Ahora, ¿de dónde viene? Francia se sabe que siempre fue un territorio ocupado por diferentes grupos invasores, desde los romanos hasta diferentes grupos de tribus nómades. Una de estas tribus eran los galos. Ellos entraron por Germania, hoy conocida como Alemania, y se fueron estableciendo en diferentes áreas del territorio francés. Los galos, como toda tribu nómade, adaptaban todos sus hábitos a la región que ocupaban. Así fue como uno de los hábitos que más adaptaron fue la alimentación. Y una de las regiones donde se asentaron fue la hoy conocida como Borgoña, donde comenzaron a elaborar una de las bebidas más antiguas de la historia de la humanidad, el vino tinto. Para cocinar solo tenían lo que les proveía la tierra, hortalizas, hongos, carne dura de res, pero un excelente vino tinto. Es por eso que es tan antigua la historia que se cree que quizás algún galo, por casualidad o por error, en vez de hervir el buey en agua caliente, lo hizo en vino tinto. Luego se echó a dormir una linda siesta y a las horas allá cuando se despertó, se dio cuenta que esa carne estaba blandita, tierna y con un aroma excelente. Luego le agregó las verduritas, lo sazonó y como toda la historia de la humanidad no se sabe muy bien si fue por acierto o por error, así nació nuestro querido pez purguito. y el bueno qué son <risa> así Susana no te va a llevar al divino no te va a llevar al divino ¿eh? pasta fría hortalizas hongos carne dura de res Dale empezar de vuelta vamos vez. dos a dos vamos <risa> dos a dos <risa> Pero, seguramente en vez de hervir la carne en vino en, ¿En, en agua agua y bien minatito, chao. torto. Y el bobo se quedó dormido. Gracias. Casi cuatro horas de cocción para que la carne quede suave y melosa. Luego todas las ollas. No importa, toda la parte de él quedó perfecta. Sí. Dale, Vamos dale. con la mía que yo lo empalmo. Con ese aroma minatito característico. Listo. Yo lo empalmo sí. con, con una imagen. Sigue. Sí. Dale. Casi cuatro horas de cocción. <risas> Está eso ahí. ¿eh?